señores estamos en cáceres y nos voy a explicar desde aquí en lugar de eh, una habitación de, de hotel eh, porque estamos aquí esta mañana amanecimos a las 6 y media en cantalejo eh, la leyenda continúa y recogí todo deprisa y corriendo porque llegaba un, un frente de frío polar, lluvia y aquello se iba a poner como un barrizal. La entrada a la, al pinar es, eh, y a la zona de la acampada del Silver Rider Motoclub es bastante complicada porque es un arenal y con lluvia hubiera sido muy difícil sacar la moto de ahí. Así que recogí la tienda y todos los bártulos lo más pronto que pude y me junté con, con dos compañeros de Sevilla, a Fernando y a Pablo. A las 8 ya habíamos tomado café y estábamos echando leche para el sur. No grabé nada porque ya estaba lloviendo, ya la, las calles, la carretera estaba mojada, por suerte no había hielo, pero está bastante peligrosa. De hecho, me he llevado un buen, un buen susto con, con los neumáticos que tengo de taco, los Karu 3. En seco van bien, pero en mojado son bastante peligrosos. Así que, que nada, dije, dije no quiero distracciones, quiero conducir. Además, era muy temprano a las 8 y no sabían carajo, un frío de cortar. Fue bastante difícil hasta pasar del confín con Castilla León con Extremadura, el puerto de Tornavaca, que ahí es donde abrió el cielo y dejó de llover. Pero bueno, ahora he decidido pasar la noche en Cáceres. Los dos compañeros de Sevilla se han ido, tirado recto para pa casa y la gente de Málaga, Ramón, Borja, Javi y José, eh, bajaron también por, por autovía, porque tenían que estar en casa para currar mañana y yo no. Yo tengo cogida vacaciones hasta, hasta el miércoles, así que me lo voy a tomar con calma. Vamos a ver si pillamos algo de comer y termino de llegar a casa mañana. Venga, vamos a comer. hoy en Cáceres y mi mujer me ha, me ha permitido un día más de viaje, así que hoy es lunes y de Cáceres me voy para pa El Rocío Nunca he estado y siempre he tenido la curiosidad de, de ver esa, esa aldea tan típica andaluza, que prácticamente las calles no hay asfalto y la gente va a caballo bueno salimos de del hotel he conocido esos dos moteros Esta también la la Gop, no. de Canarias aunque uno de ellos es eh, italiano que se fueron a Pingüinos y ahora van para Cali y cogen un barco para Canarias, para volver. Hasta luego señores, buen viaje. Y la ruta que he previsto va a pasar por eh, Jerez de los Caballeros, eh, que es eh, el pueblo que dio los natales a, a uno de los conquistadores españoles. Vasco Núñez de Balboa. Pues nada, nosotros. No sé por qué sigo hablando en plural. Yo me voy. de Cáceres con la lluvia. ¡Qué bien! ¡De puta madre! ¡Ay! ¡Qué buen día para ir en moto! Estaba en el hotel. Ex, eh, ex de Cáceres En Cáceres. general, Cárceres muy bonita, muy muy muy bonita Pero hoy la ruta prevé que vamos a pasar por un pueblo que dio los natales a un personaje histórico de, de España de la conquista del Nuevo Mundo, Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa fue el primer eh, conquistador español que fundó un asentamiento en tierra firme americana, en eh, Santa María la Antigua del Darién, en lo que se conoce hoy como Colombia. Y nació en Jerez de los Caballeros. Bueno, ya irá contando la historia Eva. conforme nos vamos acercando al pueblo. Ahora vamos a, a salir de, de Cáceres. Vamos a pillar frío, me da a mí. ¿eh? Pues sí, pillé bastante frío y lluvia en ese día. Pero me daba igual. Volví a estar de ruta, en solitario y sobre todo con mi moto. Que he visto los problemas que me había dado hace un par de vídeos. No me quería arrancar en el pinar de Cantalejo. Aquí arriba te dejo el enlace al vídeo si no lo has visto. Pues no estaba del todo seguro eh, que podía volver a Málaga con mi propia moto. Pero bueno, de momento todo iba bien, aunque después, como veremos, la moto me dio otro par de sustos buenos. En el momento en que estoy grabando la voz en off para este vídeo, tengo la moto en el taller de Málaga, así que vamos a ver que lo que me dicen, aunque casi seguro que voy a tener que cambiar la batería. Ahora, como ya he dicho, nos dirigimos a Jerez de los Caballeros, en donde tenía programada la visita al Museo de Vasco Núñez de Balboa, para contaros un poco de historia sobre este personaje histórico desconocido para la gran mayoría de los españoles. ¿Qué está usted perdido o algo? No, no, que va. Estoy ah. aquí organizando aquí el pescado de las muchas, cámaras. Muchas cámaras lleva, ¿no? Sí. Ah. Es que me dedico a grabar por dónde voy. Los paisajes y todas esas cosas. Sí, sí. ¿Usted, usted va para Badajoz o viene? Voy para Jerez de los Caballeros. ¿Usted que tiene usted para ir a la carretera a cortar ¿no? ¿A cortar? Sí, pero hay un desvío. Por, por esa carretera más china, más eso, tenemos que tener cuidado por ahí, vaya despacio. ¿Qué? es de tierra? No, es de tierra, es de igual que eso, pero es muestra china, vale, muestra china. Vale, vale, vale. Bajando allí en la cuesta esa, el desvío, vamos, ya te lo indica. Vale, perfecto. Es que para ahí está el socavón ese cuando yo vivo tanto. Ah, ok, vale. Madre vale. mía. Y hoy amenaza un poco. Sí, pero no, no lo Bueno. Bueno pues buen viaje. Gracias hombre. Una buena moto tiene. <risa> Gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bro. Cos. Otra ciudad que no he estado nunca, y que ya que estoy, me da a mí que voy a entrar en el centro. Pero ahí hay un castillo muy puro, ¿eh? Por aquí el Alcazaba. No, el el Alcazaba. a no es castillo, a Casaba, Plaza San José, sigue uno, hostia, era guapo, ¿no? ¡Ah, no abierto eso de hecho creo que lo voy a llamar ay papaya putada venga hasta aquí el, el museo no está abierto museo no sé si no está lloviendo también podía haber pues también podía haber llamado antes ¿no? pues ahora no me arranca la moto Ay, coño, ahí va, ahí va, joder, qué susto, vaya sustos me estás dando en este viaje, joder. Oh, Ay, el tiempo de mierda. a ver si por lo menos aquí podemos comer. Hola, eh, ¿aquí se puede comer algo? Bueno, ya que estamos aquí en el de Caballero, hace un tiempo de pier, de perro, 9. No se ve nada y encima la el museo de Vasconia de Balboa está cerrado, así que por lo menos voy a comer algo. Mira, amigos, ahora me voy a estampar este pollaco. Y a seguir viaje que hasta Rocío son dos horas y media. Bueno, con la barriga llena me fui de Jerez de los caballeros un poco decepcionado, porque el mal tiempo, y el museo cerrado habían alterado mis planes pero en cuanto vi que el cielo abrió un poco aproveché para volar el dron y ahora voy a aprovechar para contar algo de la figura de Vasco Núñez de Balboa no os voy a dar la chapa con la historia entera lo más importante a saber es que fue el gobernador del primer asentamiento estable en el continente americano y sobre todo fue el descubridor del mar del sur luego rebotizado Océano Pacífico por Fernando de Magallanes. Balboa estrechó una alianza con Careta, un cacique indio al cual ayudó a derrotar otra tribu enemiga y que a cambio le dio valiosas informaciones sobre cómo atravesar el Istmo de Panamá hasta alcanzar el Pacífico y datos sobre la existencia de un rico imperio al sur del continente, el Imperio Inca. Fueron tales los lazos entre Balboa y Careta que este le regaló su hija Anayansi, la cual Balboa convirtió en su esposa. Como gobernador me choca aprender que Núñez de Balboa prohibió la esclavitud e intentó llevarse bien con las tribus indígenas, cosa que en ese contexto histórico dice mucho sobre él y la talla de personaje que era. Vasco Núñez de Balboa fue acusado de traicionar la corona por tratar de crear un gobierno independiente en el mal del sur y fue ejecutado en enero de 1519. Ah bueno, por lo menos vemos la plaza Vasco Núñez de Balboa y vemos el monumento a Vasco Núñez de Balboa. Ahí está, vamos a tener Enquisador español Fundador de la primera ciudad estable en, en América Santa María Virgen de la Antigua Después de Jerez de los Caballeros, me quedaban todavía 180 kilómetros, unas 2 horas y media hasta el Rocío, cruzando lo que es la Sierra Norte de Huelva, territorio Tartesos. Aquí hice una miniserie de tres episodios, cuando estuve de ruta con el motoclub Silver Reader el pasado mes de octubre. Ruta organizada por nuestro querido guerrero número 13, Sergio Naranjo, al cual eché mucho de menos en esta ruta, porque ya no está con nosotros pero sí en nuestros corazones. Me acordé mucho de él porque esta era su tierra. Hasta siempre, hermano. Mirá qué pedazo de ocaso me estaba acogiendo a mi llegada al Parque Nacional de Doñana. Aquí estábamos ya muy cerca de Rocío y el cansancio se estaba haciendo notar, pero estaba muy ilusionado por llegar a esa aldea tan característica que había visto muchas veces por la tele, pero en la que nunca había estado. <música> Seguido, me plantaron en el rocío, macho, qué susto me das, coño. A oh, ver. ¿Qué susto me das? ¡Uf! ¡Uf, ya! No me gusta... No me gusta para nada. Oh, oh. Oh, oh. Me acabo de descubrir que no me gusta la arena. Para nada. Oh, oh. No me he caído de ni algo. ¿Tenía una reserva? Sí. Raúl no, ¿no? No, Luca. muerto, ¿no? Aquí no. 19 de no, 16 de enero aquí no. Nada, nada, no Pero hay alguien, algo abierto para sí, no, para comer. Para vale. Mañana va a estar difícil para salir aquí, ¿no? Con la lluvia. Las es calles. Sí, sí, tienes que tener cuidadito y si puedes meterte por los callejones, mejor. los callejones. Sí, en vez de por las calles centrales de todas maneras está el rocío, no está muy que no está muy, la arena muy espesa lo que pasa es claro con la, con la lluvia con la lluvia agüita siempre por el ladito por el medio nunca porque si no es un desastre creo que se quede, o si quieres, si va a cenar con la, en, en moto no, no, no pueden no, ir andando de noche con arena, madre, <risa> para, para, para, para llegar aquí casi me la pego tengo que reconocer que el sitio estaba muy bien, hasta manejaron me meter la moto para adentro, lo cual se agradece. El hotel se llama eh, Palacio Doñana, es en, en el Rocío, y la verdad que estaba muy bueno. Oye, pues, de puta madre, ¿no? Uf. Vamos a ver. Aquí tengo el baño. Señores, toca descargar la moto, a ducharse y a tomar cervecita en el bar. El truño, no, el truño, el de pesadilla de la cocina me ha dicho ya que, que no vaya.